Para acabar este primer punto del tema 5, en el que hemos reflexionado sobre las relaciones entre la vida emocional y la vida racional, nos vamos a ocupar de la inteligencia emocional. Y lo haremos a través de dos mapas conceptuales. El primero se ocupa de lo que es la educación emocional. El segundo, enumeraremos cuáles son las habilidades principales implicadas en la gestión de las emociones. Comencemos con la educación emocional. En el sistema educativo tradicional siempre se puso el énfasis, es decir, siempre se dio más importancia al aprendizaje de las habilidades cognitivas, es decir, el razonamiento lógico, el cálculo matemático, la memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera. La mayor parte de todas las asignaturas tenían que ver con el aprendizaje de estas habilidades, es lo que llamamos inteligencia general. Sin embargo se habían descuidado el aprendizaje de otras habilidades que también son fundamentales y complementarias a las anteriores, que es el desarrollo de las habilidades sociales y de la gestión de las emociones. Estas forman parte de lo que se denomina inteligencia emocional. La educación del futuro tendría que ser una formación integral en la que se enseñaran, desde que somos pequeños, todas las habilidades, tanto las de la inteligencia general como aquellas que hemos descrito como de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son las habilidades que, en relación a la gestión de las emociones, se nos deberían enseñar también en la escuela? Pues bien, tenemos la propuesta del grupo de recerca en orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, que nos propone cinco habilidades fundamentales. Las tres primeras relación a lo que sería la gestión de las emociones, conciencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional, las segundas, más bien relacionadas con lo que serían las habilidades sociales, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Nos pondremos ahora a analizar unas y otras. Empecemos por las tres primeras. La conciencia emocional consiste en aprender a identificar y reconocer lo que son nuestras propias emociones, es decir, saber ponerles un nombre y convertir lo que es una emoción en un sentimiento. Tanto en nosotros como en los otros, es decir, saber identificar y reconocer los sentimientos de los otros, es decir, cultivar nuestra empatía. La regulación emocional consiste en aprender a regular las emociones, de modo que lo hacemos a través de un proceso cognitivo complejo, en el que analizaremos de manera detallada todos los elementos implicados en la situación, de modo que analizaríamos qué es lo que hemos sentido, qué es lo que hemos pensado, cómo hemos actuado, así como qué han sentido, pensado o, ha, o hecho aquellas personas que se hallaban en la misma situación que nosotros en ese momento. También consiste en aprender estrategias para saber afrontar los conflictos que se nos vayan surgiendo, así como ser capaces de generar situaciones de carácter positivo. La represión de las emociones siempre es de carácter negativo porque dificulta la regulación emocional, genera estrés, y además debilita nuestra relación social. Por último tenemos la autonomía emocional. Una persona es autónoma emocionalmente cuando es capaz de gestionar su propia autoestima. También tiene capacidad de resiliencia. Recordar que en la clase anterior habíamos descrito que consistía en saber recuperarse de la adversidad. Y tiene también capacidad de automotivación. Este es un problema que a veces encontramos. Es decir Es Sabemos lo que tenemos que hacer pero no tenemos la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Y de esa manera, quedamos pasivos en vez de impulsar proyectos. Y por último, tener una actitud de carácter positivo frente a los demás y uno mismo, y de carácter responsable. Nos ocupamos ahora de las dos últimas. Por un lado, la competencia social, que consiste en aprender las habilidades sociales básicas de comunicación y respeto, como saber escuchar, saludar, pedir permiso perdón, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un concepto clave dentro de estas eh, habilidades sociales básicas, que es el concepto de asertividad. Podemos concretar en tres cosas muy concretas. Primero, saber decir no. Mucha gente que no sabe decir que no, y eso le genera muchos problemas. segundo lugar, el ser capaz de defender tus opiniones frente a la presión de los demás. Mucha gente que se niega o no se atreve. En tercer lugar, tener la capacidad para poder decir, poder decir a los demás lo que piensas de ellos, Siempre sin herir su sensibilidad, su ser asertivo. Por último tenemos las competencias para la vida y el bienestar. Son de carácter general y consisten básicamente en adoptar conductas apropiadas y responsables para ser capaces de ir afrontando los retos que la vida nos vaya planteando, sino que tendremos fracaso. Y por otro lado, organizar nuestra vida de una manera sana y equilibrada. Pues bien, aquí tenemos las cinco competencias Grob nos propone que se deberían de enseñar en la escuela, igual que se enseñan otras asignaturas. Pues bien, y para acabar, si queremos tener una vida satisfactoria y feliz, haremos de desarrollar al máximo nuestras habilidades tanto cognitivas, aquellas de la inteligencia general, que nos permitirán aprender a resolver problemas, como las de la inteligencia emocional, para resolver los problemas que tienen que ver con nuestras emociones y nuestras relaciones sociales. Esa formación integral, los convertirá en hombres y mujeres del futuro. Y ahí no podía faltar.